Muy buenas. ¿Te imaginas lo interesante que sería que cuando alguien llegase a tu casa, o tú fueses a un hotel o a un restaurante y quisieras conectarte a la Wi-Fi, fuese tan fácil como hacer esto? Apuntar a una pared o a un papel y que te apareciera conéctate a la red Wi-Fi. Y que solamente pulsando el botón apareciera el cuadro de diálogo de conexión Wi-Fi y ahí iniciase su conexión. Si te interesa saber cómo hacerlo, lo vemos a continuación. Hay muchas webs que nos permiten generar los códigos QR. Vamos a ver solamente tres ejemplos. Este primero es el ejemplo más sencillo, que es una web exclusiva, kifi.org, para generar código wifi, fi donde tenemos que meter en el SSID el nombre de la red, lo que aparece en el router, la encriptación, wpa, web o non, y la clave que aparece en el router, que es lo que eh, cuesta más escribir en el móvil cuando se la pasamos a nuestros amigos. Poniendo esos tres datos, pulsamos generar y se nos generará el código QR directamente que podemos escanear, imprimirlo y tenerlo en un, en un papel o tenerlo en el móvil en una imagen para poder compartirlo con quien necesitemos. Como decía, ya seamos en nuestra casa, en un restaurante o en, en un hotel. Un siguiente paso de complejidad o de posibilidad de personalizar sería qrcode.es. Porque nos permite, bueno, y además de generar, como sabéis, los códigos QR, pueden servir para, para muchas cosas aquí aparece por ejemplo para generar un enlace de una url de una página web que tengamos o para generar un texto o para un, un mensaje para que cuando se visualice mande un mensaje de texto a un móvil o un whatsapp el caso que estamos viendo es de conexión a la wifi y uno muy interesante también que puedes poner en vuestra tarjeta de visita que es un vk esto nos genera un código qr con toda la información que directamente cuando alguien lo escanee puede importarlo en los contactos de su móvil. Pero centrándonos en lo que teníamos hoy, vemos que podemos elegir Wi-Fi y la diferencia con el caso anterior que es, pues que nos permite tener una serie de, de opciones porque podemos elegir que aparezca un icono en el centro de la, de la pantalla y nos da alguna opción más de personalización. Pero el que me parece más completo sería el WiRemonkey. Que además de todo lo que hemos visto antes, es decir, de la URL, de texto, de correo, de un teléfono, SMS, VK, MCAR, lugar, para compartir una ubicación, el Facebook, el Twitter, YouTube, Wi-Fi, pero además de los tres valores iniciales, fijaros que podemos personalizar mucho más. ¿Por qué? Porque podemos elegir los colores que queramos que tenga el color de, de los distintos elementos, por ejemplo, aquí está puesto color desvanecido, podemos poner que se utilice un solo color o que se utilicen varios colores elegir que el lugar de azul pues sea por ejemplo verde el color del ojo, los ojos son estos elementos que aparecen aquí pues el lugar de azul aparezca por ejemplo rojo y la parte de dentro, el lugar de amarillo, pues verde también le damos crear código QR y nos va generando podemos cambiar un logo, incluso añadir un logo nuestro personalizado como el caso este de, de wifi, pulsaremos crear y el diseño sería los distintos, las formas como aparecen los puntitos dentro del, del logo y como aparecen en la parte del ojo, veis, podemos poner un cuadrado y poner este tipo de... y le damos generar y nos iría cambiando en función de los parámetros que le hayamos puesto. Luego podemos descargar el, el png marcando el tamaño que tendrá el fichero para que tenga más o menos calidad, eso nos dará el, el tamaño del fichero. Hemos visto en el caso de mi teléfono y de muchos que ahora la cámara incorpora automáticamente el, el generador de código QR. Pero vamos a ver otras opciones de leer el código QR. Por ejemplo, si nos vamos a las opciones de configuración, de conexiones y pinchamos en Wi-Fi, veis que arriba, en la parte superior derecha, aparece un cuadrito de código QR. Si lo pulso, ya directamente está buscando un código QR en este marco. Por lo que esta sería otra alternativa de leer el código QR si la cámara no lo permite directamente o con cualquier otra aplicación de lector de código QR. Bueno, pues esto es lo que quería contaros. Espero que con esto podáis empezar a generar códigos QR para lo que os guste, para el wi para vuestra tarjeta de visita o lo que necesitéis. Que os suscribáis al vídeo si os gusta el contenido y pongáis un, un me gusta y nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.